Vamos a trabajar ahora con el motor de render que se llama Cycles y vamos a importar materiales compatibles con este motor de render. Para eh, importar un material lo voy a hacer igual que antes desde anexar, el menú archivo anexar y voy a ir a la carpeta en la que yo ya he descargado los materiales compatibles con Cycle, voy a elegir Glass Blend y lo mismo que antes me abre una estructura de carpetas en donde yo voy a elegir la carpeta que contiene materiales, ahí contiene Glass este archivo y le voy a decir anexar desde biblioteca, si yo selecciono, eh, perdón aquí voy a poner eh, que me esté mostrando el modo procesado por ahora Y si yo selecciono eh, la persiana de materiales y tengo seleccionada la copa, voy a desplegar los materiales que tengo en este momento y aquí me aparece Glass. Inmediatamente lo he ubicado y aquí se ve eh, cómo queda aplicado el material. Ahora, y ya que estamos trabajando con este tipo de materiales compatibles con Cycle, vamos a ver cómo nos muestra la estructura de un material o la configuración de un material fijémonos que aquí en la configuración de siempre aparecen algunas cosas que antes eh, no nos aparecían como esto que dice mezclar sombreadores trayectos entonces yo voy a habilitar en este sector eh, el panel que se llama editor de nodos Bien. En este programa en Blender se le llama nodos a cada uno de los componentes de la estructura con la que está formado un material. Este es el panel que me muestra o que refleja lo mismo que está configurado acá en este sector, pero me lo muestra más gráficamente. Fíjense, todos los materiales van a estar formados por... Todos los materiales compatibles con Cycle por una estructura de nodos. Esta estructura, esto yo lo puedo mover y los voy a poder eh, vincular. Cuando yo cree un material, los voy a eh, vincular de la manera que yo quiera. Si me arrimo acá, me está diciendo, por ejemplo, que aquí hay un mezclador de sombreadores, lo que hay acá. Y está mezclando estas cosas, trayectorias de rayos, BSD con algo de transparencia va a haber otro mezclador que se llama vidrio eh, y cada material va a tener su propia estructura nosotros en este curso no nos vamos a detener en ver eh, demasiado cómo se crean estos materiales pero sí ustedes lo pueden investigar por su cuenta eh, ahora voy a dividir esta, este panel para volver a hacer lo que hacía antes de tener en uno el sombreado procesado y en este tener el eh, la vista de eh, los objetos como vemos la luz que yo tenía en la escena y que eh, cuando he usado el motor de render, de Blender, me funcionaba en este caso no me está funcionando bien porque esto se ve muy oscuro y no se aprecian los materiales rápidamente la voy a seleccionar yo podría configurar una luz especial para Cycles no lo vamos a ver en este video así es que ahora solamente la voy a cambiar por iluminación del sol es decir, iluminación con rayos paralelos que me va a permitir... Eh, tener eh, más iluminada la escena en este caso en otro vídeo más adelante podemos ver cómo se configura una luz compatible con cycles. fíjense la calidad del material eh, vidrio aplicado aquí y cómo eh, cambian los brillos para que se vea mejor voy a modificar el entorno y le voy a poner algún color más claro al entorno para que esto luzca un poquito más ¿Sí? muy bien vamos a importar otro material le voy a dar archivo entonces anexar y voy a elegir otro de los materiales que tengo guardados que se llama en este caso eh, polished gold ese material lo voy a usar para aplicarlo a mi pesa nuevamente como, perdón, vengo a la solapa materiales y como lo he importado lo voy a tener acá y fíjense también este material eh, el efecto eh, que tiene eh, de brillo se llama oro bruñido así que es justamente lo que aparece muy bien eh, si lo revisamos, vamos a ver también en el editor de nodos que también tiene, en este caso, menos nodos. Los podemos juntar y hacerle un zoom. ¿Sí? Y nos podemos fijar qué es lo que tiene. Todos estos parámetros yo los podría configurar aquí, pero esta visualización de los parámetros está pensada para facilitarnos las cosas y para que sea más intuitivo eh, hacerlo eh, voy a importar el último material con anexar archivo anexar voy a elegir este que se llama chip surface anexar y en este caso se lo voy a colocar por ejemplo al eh, peón ahí lo tengo es ahora un peón de travertino a continuación lo que vamos a hacer va a ser armar nosotros un material con nodos para ponerle a esta base